Depresión ha llegado a mi límite, inaguantable para mi mente y cuerpo. Y hoy me quiero rendir, ya no puedo más. He ayudado a tantos, los he motivado y he hecho superar su depresión. Pero ahora, ahora que no encuentro consuelo, ahora que se derrama agua salada de mis ojos tristes, Ahora que tengo depresión, ¿quién, quién está para mí? ¿Quién me ha de mentir, diciéndome que voy a estar bien? Que mañana todo va a pasar, el cielo está de luto, el infierno me ha ganado una batalla. Dormí 14 horas seguidas. días, la casa se siente tan fría, no quiero consejos, no quiero ayuda, pero dime algo feliz, tengo ansiedad, tengo pena. sé que pasará, que no me matará, pero la agonía es tan dura, estoy sudando. Estoy llorando, se está pasando, tengo sueño, gracias por escuchar, no te quise molestar, solo me desahogué.